Hola a todos! Últimamente puedes ver que algún sornáis fan eco de historias pseudocientíficas arrepiantes. Que se aterra e más plana que aterracha. Que nos intoxican con chemtrails, sí, sí, esos restos que deseamos aviones. Que home nunca estivo en la lúa. Que o centro de la tierra está oco. E podríamos seguir así un borrato, ¿a que sí? Pero hay una que me preocupa especialmente.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 En 1980, dos años pasados, siglo XX, la Organización Mundial de la Salud declaró a tierra zona cero de varíola, gracias a una campaña masiva de vacunación que comenzó ahí ya más de 200 años. a varíola es una enfermedad infecciosa y e contagiosa, causada por el virus varíola, que se caracteriza por provocar febre y e por la aparición de bochas de pus napele que, al secarse, quedan en forma de costras.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 E efectivo para luchar contra ella, a vacinación. Jenner observará que las leiteiras que fueran infectadas por vacas que padecían a varíola bovina, que he producido pues, por el virus vacina, luego no contraían a enfermedades de la normal. O virus vacina transmítese por el contacto directo entre animales infectados y e seres humanos. Jenner pensó que debía haber una relación entre estar expuesto a varíola bovina y e que se produciese una resistencia a varíola que afectaba aos As a los humanos. Las noticias voaron a Xiña E seis años después del descubrimiento de Jenner, o rey Carlos IV, preocupado por la incidencia de varíola en no el reinado español, donde llegaba a afectar o 60% de la población y e alcanzaba mortalidades de 30%, 30% y sabemos. Pues él dispuso a organizar la Real Expedición Filantrópica en 1203 para llevar la cina a las que eran provincias españolas de América e Asia, los territorios de ultramar. Este trabajo fue asumido por Francisco Xavier Balmis, e entre el equipo que o ayudaría estaba a que se convertiría en la primera mujer enfermera de historia, a enfermera galega Isabel Zendal, que hasta ese momento era rectora de Hospicio de Coruña. Coruña. su papel fue esencial en la misión. Pois fue a cuidadora, e enfermeira dos 22 nenes orfos que os acompañarían para elevar a vacina, os territorios españoles en América, o doctor Balmis partiría a la Coruña en la corbeta María Pita rumbo a ver. O 30 de noviembre de 1803 cumplan científico baseado en las infecciones inocuas e por parellas dos 22 nenos orfos que os acompañaban, coronavirus da vacina. Una vez infectado un neno la vacina se etinocular a otro neno con material extraído de pústula ¡Ay, ay, ay! Lo anterior entre los días décimo y e duodécimo, para que continuase a cadea humana hasta llegar a su destino. No vos penséis que la vacinación fue recibida con los brazos abiertos allí donde llegó, no, no, no, sino que se crearon los primeros movimientos anti-vacinas ya, que ainda continúan en la actualidad.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 Si queréis más información, mirad por la expedición Banis o por la asociación Isabel Frendar. ¡Amoriño! ¡Vémonos la siguiente!